¿Qué harías si te dijera que existe un medicamento que puede darte el cuerpo que siempre has querido? ¿Cómo lo aceptarías? Si esto te parece interesante, entonces quédate para ver más sobre este tema en antes de que fueran famosos. En este video hablaremos sobre la posible conexión entre un medicamento popular y la rápida pérdida de peso entre varias estrellas latinas. Hablaremos sobre una tendencia preocupante entre artistas latinos como lo que es Daddy Yankee, Nicky Jam, Anuel AA y ¡Oh Estamos hablando de la rápida pérdida de peso Pero antes de comenzar Recuerden que este video es simplemente por fines informativos Y no debe tomarse como un consejo médico Ya que no podemos confirmar si estas estrellas están utilizando Ozempec hay alarma amigos entre las personas que están usando medicamentos como Ozempic para poder perder peso. Mire, y es que ahora muchos reportan efectos secundarios no deseados como el llamado Ozempic Face o la cara de Ozempic. Recientemente ha habido un gran revuelo en el mundo de las celebridades latinas debido a la impresionante pérdida de peso de varios artistas. Muchos se preguntan si el secreto detrás de esas transformaciones es el Ozempic, que es un medicamento popular que actúa como un supresor del apetito y puede costar hasta 1500 dólares por inyección aunque no podemos confirmar si estas celebridades están utilizando el Ozempic, es importante tener en cuenta que no es un medicamento milagroso y puede tener efectos secundarios que son muy graves efectos como tumores en la tiroides y también efectos tan dañinos como el cáncer sin embargo, también es cierto que ha ayudado a muchas personas a perder peso de una manera segura y efectiva, siempre y cuando se use debajo de una supervisión médica. Lo preocupante es que algunas celebridades y también influencers Parecen estar promoviendo prácticas poco saludables y peligrosas de pérdida de peso, creando una cultura de adelgazamiento extremo que puede llevar a más personas a tener problemas de salud. Además, es sumamente irresponsable que mientan de la manera en que perdieron el peso y promuevan ideas falsas, ya que pueden perjudicar a sus seguidores. No podemos confirmar si los Zenpec es el secreto detrás de la impresionante pérdida de peso de estos artistas latinos. Lo que sí sabemos es que la salud es lo más importante y que no hay atajos ni soluciones mágicas para lograr un cuerpo saludable. Es crucial buscar la orientación de profesionales de la salud antes de tomar cualquier medicamento o seguir prácticas extremas de adelgazamiento. ¿Qué tal, mi gente? Si te ha gustado este video, déjanos saber en los comentarios qué piensas sobre el famoso Ozempic. Así que si te gusta el video, dale like, suscríbete, deja tu comentario. Mi nombre es Cristo Fernándezes. Nos vemos. Hasta la próxima.